Estoy en Zotero web y aquí, eh, como veis, eh, es, tenemos la, la parte de documentación ¿vale? y eh, aquí eh, tenéis todo lo que es la instalación. Bueno y por aquí está también lo del plugin, ¿vale? El plugin de cita. Eh, entonces yo lo que he hecho es yo me lo he instalado en Word y me lo he instalado, uh, como os indiqué, en el documento manualmente. ¿Vale? Es muy sencillo, de forma que veis que yo esto es un Word y aquí está, veis el plugin. Fijaros que eh, una vez esto es como Mendeley, nos aparece una pestaña y ahora yo puedo añadir y, y editar citas, añadir y editar bibliografía, tengo aquí las preferencias del documento, etc. Quizás eh, yo eh, cuando me he puesto a trabajar con Zotero, lo primero que he, que he hecho es mirar las preferencias del documento, porque esto sí que es un poco diferente a Mendeley. Que, eh, aquí es cuando ya permite acceder a los estilos, Zotero eh, eh, tiene también muchísimos estilos eh, y yo puedo cambiar eh, pues de un estilo a otro. Aparece aquí pues, lo más importante pero yo puedo buscar otro estilo cualquiera. ¿Mm? Bueno, Voy a dejar este de APA pero si yo quisiera me puedo cambiar a iCubo o me puedo cambiar a esto. Sí que es importante que os fijéis eh, que mm, si yo estilo eh, uso por ejemplo el, el APA me puede cambiar de aquí algo de información, ¿vale? Porque a lo mejor es un estilo que trabaja con notas, ¿ves? Y entonces, fijaros qué interesante, me dice que aquí en este caso me va a poner las notas al pie. Yo creo que aquí también, yo no, no he hecho muchas pruebas con estos estilos, pero creo que la integración puede ser mejor también, ¿eh? Aunque Mendeley esto lo ha mejorado también. Yo voy a utilizar el, el APA, ¿vale? Y entonces... Eh, fijaros que en este caso me ha permitido, eh, me, o me pone que el idioma es el español, eh, supongo que podéis cambiar eh, a, para poner en qué idioma de, queréis elaborar las citas y la bibliografía. Y en algunos casos, eh, pues yo en este caso, como lo que voy a hacer es un documento en el que voy a insertar las citas en el texto y voy a generar mi bibliografía al final, pues yo lo que he dejado es que la cita la quiero como campos. Fijaros que más que puedo desde aquí cambiar un procesador de texto diferente. Bueno, yo le daría aquí OK y ya me pondría a redactar mi documento. Voy a poner aquí mi, tef, mi trabajo. ¿vale? Vamos a suponer que yo aquí estoy redactando, ¿no? Según hemos visto, patatín, patatá. Bueno, y yo tengo aquí esta cita, que esta cita ya está hecha con Zotero. Aquí tendría, ¿verdad? mi trabajo tendría un punto, yo que sé, 5, que sería la bibliografía final. Entonces, vamos a suponer que yo en este trabajo que yo estoy elaborando, estoy redactando un párrafo ¿vale? y tengo que insertar una cita en el texto eh, porque estoy mencionando el trabajo de un autor o un conocimiento que ha creado un autor. Bueno, pues yo ahora simplemente haría como con Mendeley, me iría aquí y le diría eh, añadir cita. Claro, ¿qué es lo que me sale? Pues lo mismo, una cajetilla de búsqueda con la Z de Zotero y yo aquí buscaría mi trabajo suponer que estoy trabajando, venga, pues lo de los andróginos. Yo busco aquí, ¿veis? Lo mismo que hago con, con otros gestores y me aparece el trabajo que quiero citar. En este caso, este capítulo o el tratado. Vale. y aquí, ¿veis? Me lo ha puesto en forma de cita. Pues ahora simplemente le doy a intro y ya me ha puesto la cita en el texto con Zotero. ¿Lo veis? Ahora mismo yo estoy trabajando en APA. ¿eh? Vamos a Vamos a seguir y ahora, bueno, pues vamos a suponer que yo voy a ir, que voy a mencionar, pues el vídeo de YouTube. ¿eh? Digo intro y ya tengo la cita en el texto. ¿vale? Y si yo ahora me voy, fijaros, como yo ya tenía la bibliografía final, ya la había insertado una cita simplemente haciendo clic aquí en Add, editar bibliografía, pues automáticamente, vale, me pone todas las referencias del eh, del, del estilo, en este caso, que estoy usando, que es APA. ¿vale? Pero eh, también yo puedo hacer lo siguiente. Y yo puedo coger, por ejemplo, este documento desde Zotero, le puedo dar al botón derecho del ratón y le puedo decir crear una bibliografía a partir de este elemento. O puedo coger una carpeta ¿vale? y, a ver si desde aquí me lo hace, ¿veis? Crear una bibliografía a partir de la colección. Y directamente puedo indicarle como modo de salida citas o bibliografía. Y le voy a decir copiar en el portátil papeles. Le digo OK. Y si yo me voy a mi documento, me voy a ir a la página siguiente. Le digo aquí intro para que lo veáis distinto. Y ahora yo le digo control C, se supone que ya hemos hecho, control V y mirad qué maravilla. Es decir, que hace lo mismo. Yo puedo copiar y pegar. Incluso puedo arrastrar también, ¿eh? desde Zotero puedo arrastrar la, la, la, la cita eh, y la, el documento y me lo va a poner como, como referencia. Es muy interesante. Otra de las cosas interesantes que a mí, por lo menos me lo parece, es que yo puedo, con una carpeta que estoy trabajando, fijar, generar un informe a partir de la colección. A mí esto me parece una maravilla, porque yo puedo... ¿eh? Trabajar con todo este listado y me puede servir, pues, si yo estoy haciendo, pues no sé, un análisis de la bibliografía, pues aprovechar esta, este formato de salida. ¿eh? Yo no lo he probado mucho, pero me parece interesante. Puedo editar esta cita. A ver, lo que pasa es que no sé por qué. Vale, ¿Puedo, ¿cómo puedo editarla? Pues, probablemente puedo añadir aquí otro documento dentro de, de esa cita. Que también en Zotero. Tenéis eso, mira, tenéis aquí lo de chequear duplicado, podéis eliminar, tenéis una papelera. Y luego fijaros que también podéis compartir vuestras publicaciones, solo aquellas de las que sois autores y podéis compartir. Porque como os he dicho al principio, también Zotero tiene una parte de red social. ¿eh? De hecho, ¿eh? os voy a mostrar desde la versión web cómo eh, yo eh, puedo eh, crear grupos en Zotero de la misma manera que en Mendeley ¿Eh? grupos públicos, semipúblicos y privados, ¿eh? a través de los cuales podéis compartir o trabajar con otros colegas. ¿Mm? Y os voy a demostrar cómo se puede uno uh, puede uno buscar investigadores. Eh, de hecho, eh, yo voy a buscarme Marta Suárez Samaniego y fijaros que me entre comillas para encontrarme, espero que a la primera, <risas> ¿vale? Ahí estoy. Bueno, un poco achatada la foto, pero da igual. ¿Veis? El, el, el, mi perfil en Zotero. ¿eh? Y esta parte de aquí serían mis artículos, que son los que tengo almacenados en la carpeta de mis publicaciones en Zotero. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo mismo. Aquí tenéis todas estas pestañas. Os aconsejo que le echéis un vistazo. ¿Vale? Eh, la de Web Library... Eh, la de los grupos, vale, que es lo que os he enseñado antes, las personas, donde podemos buscar y nos podemos hacer seguidores de otros investigadores. Aquí está toda la documentación de Zotero, muy interesante, y los foros, donde vais a poder resolver muchas dudas. ¿vale? Pues me gustaría también compartir con vosotros pues, todas estas funcionalidades, que todas están disponibles en la parte de la documentación de Zotero, algunas las, las he probado eh, eh, por ejemplo pues, yo me he instalado eh, eh, una, un, un, un lector de zotero que se llama Zotero 2 que es gratis vale y eh, que os va que voy a, vais a poder eh, instalarlo en el móvil y, y vais a poder leer pues, vuestro pdf desde, desde el móvil eh, bueno, por ejemplo, aquí tenéis esta que es para Android. Esto tenéis que probarlo. Esta que está aquí, por ejemplo, fijaros que yo he puesto es muy interesante porque en teoría permite eh, añadir libros escaneando código. Bueno, pues esto, esta aplicación como tal, por lo menos en mi móvil, yo no la he encontrado. Debe ser que, no, que ya no está disponible, pero sí existe una aplicación eh, para, me parece, para iOS, si no recuerdo mal. Es cuestión de que si sí, os resulta interesante añadir libros en vuestra base de datos de Zotero mediante código de barra, pues entonces lo, lo probéis. De todas maneras, recordar que podéis sustituirlo por añadir libros por ISBN.